Hola, hola, hola, hola, hola, hola, amigos, amigas, amigues, compañeros, compañeras, compañeres, ¿cómo estamos? Bueno, muy buenas noches si lo estás mirando en estreno y si no, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora lo escuches. Eh, hoy, como habrás visto acá al lado mío, vamos a hablar de eh, nodos lunares y esta es la clase 39 eh, que se está estrenando hoy miércoles 14 de abril del 2021 eh, y ya con la próxima clase con la número 40 que es eh, Quirón en las casas estamos eh, completando lo más básico de astrología como siempre te digo eh, este es el único Curso desde cero, completamente gratuito de astrología. Eh, yo al menos no pude encontrar otro, en, eh, por supuesto en español, eh, en el que te enseñaran completo, desde lo más básico, astrología. Eh, esta es la parte teórica. Todos los miércoles subo un video que corresponde a la parte teórica, por lo tanto es grabado, y en él te dejo este resumen, que es el resumen de lo que yo hablo en el video, eh, en la caja de descripción te queda... Eh, también te invito a que te suscribas al canal de youtube si te gusta el contenido que le des like al video, que le des clic a la campanita que hagas un comentario o bueno, en todas las cosas de youtube además de eso eh, podéis también sumarte acá a, a la página de facebook mira acá abajo está de acá para allá tendría que haber empezado de este lado así ¿eh? ves para este lado <coughs> que se llama Aprender Astrología Fácilmente, y ahí dale me gusta y seguí a la página. Eh, fíjate que todos los días subo de lunes a lunes, es eso. Eh, a las cero horas subo la orientación astrológica signo por signo. Y, eh, y también ahí se retransmite un chat de voz ...que hacemos en el grupo de Telegram... ...que está acá arriba... ...si quieres sumarte al grupo de Telegram... ...sería fantástico... Eh, ...Curso de Astrología... ...lo buscas t.me... ...barra Curso de Astrología... ...y lo vas a encontrar fácilmente en Telegram... ...te unís al grupo... ...es un grupo, la verdad... ...somos 400 y pico ya... ...y es un grupo muy activo... ...en el que están continuamente hablando de Astrología... ...y todos los días de lunes a viernes... ...nos reunimos... Eh, a la tarde, noche eh, a, eh, a hablar una hora de astrología cosa de no perder el ritmo y que de acá a fin de año verdad, sean verdaderos astrólogos, astrólogas, astrólogues esa es la idea también puedes seguirme en Instagram no estoy muy conectado todavía con Instagram pero ya me voy a conectar también bueno, lo primero que quiero eh, acá mostrarte eh, para que veas qué son los nodos lunares, porque los nodos lunares no son un planeta, no son un planetoide, no son un asteroide, mmm, no, son un punto en el, en el espacio. ¿A qué punto nos referimos? Bueno, la Tierra, ¿ves? Esta es la Tierra y esta es la Luna, ¿sí? La Tierra en, va girando alrededor del Sol. Pero a su vez, la Tierra y la Luna van girando alrededor del Sol. Pero a su vez, la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, donde la elíptica de la Tierra alrededor del Sol se junta con la elíptica de la Luna alrededor de la Tierra, se crea el nodo norte, en este caso. Y en el punto diametralmente opuesto, el nodo sur. Creo que se puede entender fácilmente que son dos puntos que tienen que ver con el momento en que la luna eh, pasa por encima de la elíptica del Sol. Bien, ahora eh, que ya vimos qué es esto, vamos a ver eh, qué pasa con los nodos lunares. Eh, como te expliqué, los nodos lunares no se pueden eh, mirar solos. Tenemos el nodo norte... Y siempre tenemos el nodo sur. Son los dos puntos de la elíptica de la Luna donde cruza con la elíptica de la Tierra alrededor del Sol. Eh, en este caso, tenemos que el nodo lunar el nodo norte perdón, está en Géminis y el nodo sur en Sagitario. Eh, el, el nodo norte siempre lo vas a ver representada como un alfa ¿sí? eh, perdón, como una omega eh, en color rojo y el sur lo vas a ver como si fuera un omega al revés en color azul de alguna manera los colores nos están eh, diciendo peligro y avance ¿sí? eh, el rojo nos habla el nodo norte siempre nos habla de esa materia que traemos pendiente de ese trabajo que traemos pendiente para hacer en esta encarnación si crees en otras vidas eh, entonces te digo lo traes desde otras vidas si no crees en otras vidas simplemente es el propósito que venís a cumplir y el nodo sur es las herramientas que traes para cumplir esas, eh, es ese propósito. Entonces, bien, siempre hay que leerlos juntos. Ya hicimos una clase, no me acuerdo exactamente qué clase es, pero eh, está entre las 15, 20 primeras, en, en el que hablamos de los nodos en los signos ahí en esa clase que seguramente yo te la voy a dejar acá el video para que lo puedas ver eh, en esa clase te hago todas las aclaraciones cuánto dura el nodo en cada signo y demás eh, esta vez lo que vamos a hablar es del nodo en las casas. Entonces, eh, el nodo siempre va a estar en el mismo signo. Lo que va a cambiar es las casas. En este caso, para empezar a hablar, vamos a hablar de la casa 1, 7. O sea, nodo norte en casa 1, nodo sur en casa 7 cuando el nodo norte está en casa 1 y el nodo sur en casa 7 la tarea es desarrollar el ego sin caer en el egoísmo o sea desarrollar el ego sin caer en ser egoísta Empezar a valorar las propias necesidades frente a las de otras personas. Establecer una identidad propia y tomar conciencia de sí como individuo. Eso es cuando, si en tu carta, en la carta que estás estudiando o en tu carta natal, tenés los nodos que coinciden, nodo norte en casa 1, nodo sur en casa 7. Si fuera al revés, nodo norte en casa 7, nodo sur en casa 1, ¿sí? exactamente al revés, en esta posición es preciso trabajar en admitir la necesidad de la otra gente. Espera, te lo voy a poner para que puedas verlo. A ver. Nodo Sur, Casa 1. Nodo Norte, Casa 7. En esta posición es preciso trabajar en admitir la necesidad de la otra gente, ya que nadie es completo en sí mismo. Aprender a considerar no solo los derechos propios, sino también los de otras personas. Aprender a darle al compañero aquello que le gustaría que le dieran. Se busca el equilibrio, pero antes de lograrlo, pasa por conflictos con el otro hasta que aprende a considerar primero las necesidades del otro antes que las propias. Tiene que aprender a confiar en los otros. Se dan cuenta que eh, casa 1, casa 7, eh, los nodos en casa 1, casa 7, Está hablando, cuando tenés el nodo norte, el nodo kármico, ¿sí? en la casa 1, te está hablando de una baja autoestima. Por lo tanto, hay que desarrollar el ego, pero sin excederse, por supuesto. Y cuando es al revés, cuando tenés el nodo norte en casa 7, se habla de una sobreestima. ...una sobre autoestimación sería, ¿sí? Y entonces... Eh, ...lo más factible es que... ...seas un egoísta. Eh, bien. Y tenés que aprender a trabajar eso. Vamos entonces... A ...ahora sí... ...no, para el otro lado era... ...mira cómo me equivoqué... ...perdón... <coughs> ...ahí está... Ahora sí, vamos a ver el eje. Al ah, eje 1.7 hay eh, escuelas de astrología. Yo no me guío mucho por eso, pero hay eh, eh, escuelas de astrología que le llaman el eje del encuentro. Al 2.8, ¿sí? El eje 2.8 le llaman el eje de las posesiones. Entonces cuando tenés el nodo norte en casa 2 y el sur en casa 8, esta posición nos indica que la tarea consiste en establecer un sentido de la autovaloración, luchar para sacar las propias aptitudes a la luz, hacer algo propio, que tenga algo de su propia esencia. No estar esperando siempre recibir algo de los otros, ya sea material o espiritual. Crearlo desde el, lo, el propio interior. En cambio, cuando tenemos el nodo norte en casa 8 y el sur en casa 2, o sea, al revés, que antes los nativos con esta configuración astral eh, perdón <ríe> eh, la tarea consiste en dejar ir viejas ideas sobre el, el mundo en un proceso de cambio abrirse a recibir de otros también hay un interés especial por lo oculto desarrollar el autocontrol Bien, ahora sí, vamos a ver el eje 3.9, que muchos le llaman el eje del pensamiento. ¿Vieron cómo? O sea, el eje del encuentro, este eje, yo no lo uso mucho, por eso no lo, no lo explico normalmente, pero eh, en una lectura que hice hace poco lo... Eh, lo vi, me pareció interesante de transmitírselos Siempre, para todos los planetas, este eje Los planetas que tengas en casa 1 y en casa 7 O sea, siempre el eje 1-7 Se va a tratar del encuentro Entre el yo y el super yo O el ello ¿sí? eh, Yo soy, ellos son Es el eje del encuentro en cambio, el 2-8, eh, acuérdense que la casa 2 es la casa de lo material, es la casa de las posesiones, y la 8 es la casa de las posesiones en pareja o en sociedad o de a dos. Por lo tanto, es el eje de las posesiones. El 3-9, ¿sí? el 3 es la palabra, el estudio, es la mente eh, y el 9 es la filosofía, entonces es el eje del pensamiento 3, 9, entonces, ¿qué pasa si en el eje del pensamiento, en la casa 3, tengo al nodo norte y en la casa 9 al nodo sur? Y acá... Dice, los nativos con esta configuración astral tienen la tarea de abrirse al conocimiento común de la sociedad, de la gente, de las escuelas, de la comunidad, relacionarse con la gente de todos los días, aportar una actitud de humildad, aprender de la gente que los rodea, desprenderse del orgullo de saber más que los demás, de creer que el hombre corriente no puede enseñarle nada. Eso cuando está el eje nodo norte en 3, nodo sur en 9. Ahora, si está al revés, nodo norte en 9 y nodo sur en tres. En este caso la tarea consiste en descubrir qué puede tener su propio pensamiento, experimentar la propia existencia en un nivel superior, averiguar más sobre los medios para conseguir sabiduría, mantener charlas sobre el intercambio de ideas y conocimientos. Superar muchas ideas conservadoras, tradicionales, para obtener firmeza en los propios pensamientos. Superar el temor a que critiquen las propias ideas porque se apartan del pensamiento colectivo. Ven que siempre estamos hablando, cuando hablamos de nodos, estamos hablando de un aprendizaje que tenemos que hacer, de algo que traemos... ...por aprender en esta encarnación. Bueno. ¿Qué pasa si... ...tenemos... ...en el eje 4.10... ...el nodo... ...norte... ...kármico me sale siempre. <ríe> Para mí es nodo kármico y nodo dármico. Pero, bueno, nodo norte... ...como corresponde en astrología... E nodo sur. ¿Qué pasa si tengo el nodo norte en casa 4 y el nodo sur en casa 10? Este es el eje 4.10, es el eje de la individualización. En este caso, como te lo estoy mostrando ahí en el gráfico, este tipo de personas deberán darle prioridad a las relaciones de sentimientos en lugar a aquellas de pensamientos o laborales. Parte del aprendizaje consiste en superar conflictos con los padres, amarles y perdonarles, hacer frente a emociones muy profundas, de algún modo inclinarse ante, el, digo, ante ello. <ríe> eh, ¿De qué me río, no? De mí mismo. Bien. ¿Qué pasa si están al revés? O sea, el nodo norte o kármico en casa 10 y el nodo sur o dármico en casa 4. Bien, en este caso, quienes hayan nacido con esta posición de los nodos deberán aprender a desprenderse de los objetivos y ambiciones que su familia Fijó para encontrar sus propias metas. Renunciar a la seguridad del nido para encontrar una libertad personal a partir de seguir las propias elecciones. Bien. Vamos al siguiente eje, que sería el 511. Este es el eje de la relación, de relación, el eje de las relaciones. Acuérdense que casa 5, casa de los amantes, de los hijos, y casa 11, casa de los amigos, de la sociedad, ¿sí? Entonces el eje de las relaciones. Si el nodo norte está en 5 y el sur en 11, tienen por nacimiento la tarea de profundizar en la comprensión comprensión del amor y de las relaciones sexuales experimentar con la vida de forma creativa estar dispuestos a tratar con otros desde una relación de proximidad de intercambio afectuoso salir del reino de los ideales del pensamiento fantástico y si fuera al revés Sí. nodo norte en 11, nodo sur en 5, con esta configuración, en su nacimiento deberán ser más selectivos en sus relaciones. Debe encontrar amigos con los que comparta un modelo ético y humanitario. Se le exige que demuestre sus altos ideales que apuntan a desarrollar el potencial del ser humano. Hay un aprendizaje importante en las relaciones humanas, en el compartir, en el integrar grupos de tipo humanitario, en lo cultural y en lo espiritual. Bien, y ya finalizando los ejes, vamos para... El último eje, el eje de la existencia, eje 6-12, ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos al nodo norte en casa 6 y al sur en casa 12? El desafío para estos nativos consiste en el cumplimiento de tareas, del trabajo de todos los días. Aceptando con alegría responsabilidades, cargas y deberes. Hay que imponerse una autodisciplina. Motivarse en la aceptación del trabajo como servicio al prójimo. Y entonces, si fuera al revés, que tengo el nodo norte en 12 y el nodo sur en 6... Deberán retirarse un poco del mundo, en tratar de no implicarse en la innumerable cantidad de detalles de la vida diaria, hay que encontrar el propio eh, espacio interior, privado. En ese lugar puede recuperarse del diario. debe librarse de los sentimientos de culpa que provienen de no realizar constantemente tareas en relación con los otros. Bien, con esto le dimos una vuelta a todo el zodíaco en las distintas posibilidades que tenés en una carta de encontrarte con los nodos. Eh, los nodos siempre los vas a encontrar exactamente en lugares opuestos, porque son puntos en el espacio, como te explicaba al principio del video. Ojalá te haya gustado esta clase teórica. Yo sé que las clases teóricas suelen ser aburridas, pero por eso te invito a que eh, te conectes todos los sábados eh, en la clase práctica, que cada vez la estamos haciendo más y más emocionante. Eh, nada, eso es un agregado mío. Te mando un abrazo enorme, los quiero mucho a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en otra de las clases teóricas que va a ser Quirón en las casas. Hasta entonces. chao.